Buenas noches a todos, otra noche más. Estamos aquí en RRS, Railroom Spain, en esta ocasión, en esta quinta ronda de la Funny Cup Porch. Y empezamos. <música> Estamos por aquí. ¿Qué tal, Esteban? Tenemos aquí la compañía de Esteban Maurel, un invitado especial. Hola. Siempre es un invitado especial. Gente de la casa y, y nos comenta muchas veces que, que mola, mola, mola el chaval ese que, que me acompaña en, en cabina. ¿Qué tal, tío? Buenas noches, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí ya que va a dar comienzo esta, cuarta, esta quinta ronda en Spa, en esta ocasión, de la Funny Cup con estos Sports Super Cup del 93. Y, y bueno, estaban comentando por ahí los pilotos de que Rus <ríe> es una putada con estos coches aquí que para tomársela a fondo es complicadísimo. Así es, estamos en el trazado del circuito de Spa Franco un circuito de 20 curvas. Circuito que empezó siendo un circuito semiurbano allá por 1920, de cuando se diseñó. Luego se hizo una remodelación pequeñita para cortarlo a 14 kilómetros, antes era de 15. Y al final se quedó en 7.000 7 metros, 7.004 metros, o 7 kilómetros y 4 metros. Eh, bueno, circuito que a partir de 2003 eh, pasó a ser ya circuito totalmente cerrado y, y bueno este este circuito la verdad es que tiene muchos datos <risa> tiene, sí que es verdad que tiene dos variantes porque eh, aquí en Ray Room eh, sí tiene la salida la salida de resistencia y la de GP sí y se diferencian los bosses, la salida de bosses. una es después de rus y la otra bueno la otra sale a salir sale de la bus. arquilla sí a salir a de la a... arquilla la curvas ah. míticas de circuito como Spa Francorchamps como decías una curva en la que con algunos coches se puede trazar a fondo y con otras tienes que levantar el pedal curva también eh, como la Surs la parada del autobús también. Y la recta Kemel. Bueno la parabólica cuál es, ¿cómo se llama? La parabólica se llama pujón. Esa curva es mítica también, bajada, eh, frenada leve y luego ya antes de la mitad de la curva acelerando no, Efectivamente. Una curva con mucha maldad, tienes que ir eh, cuidando esa frenada porque es una frenada en bajada con. Frenada también que haces en apoyo a mitad de frenada ya estás apoyando las ruedas exteriores y muy fácil salirse de pista en esa curva. No, un trazado muy técnico aunque sea muy ancho. La verdad es que es diminuto este coche comparado con otros coches uh -huh. y se ve anchísimo el, el trazado de Spa pero pero es un, un circuito un trazado muy técnico. ¿eh? Así es. Cada, cada curva tiene su. Su manera de hacer. No sé. Luego tiene mucha recta. Con estos coches vamos uh -huh. a ver. Esperamos ver bastante adelantamiento también recta. Tiene dos rectas increíblemente largas. Uh -huh. Y ahí tenemos a simón mil que acaba de empezar la sesión de clasificación. Tenemos a un simón mil que está. Saliendo en primero de boxes, seguido de Chefo Durán, Héctor García, Roberto Gil, David Nomo, Sebastián Fábregat, Marcelo Giordano, Enor Luis. Y bueno, todo de momento saliendo de la parada de boxes. A ver qué pasa aquí con las cámaras, que no se ve una mierda. Pues. No sé qué es lo que pasa tío, que no se ve nada. Bueno a ver, este circuito tiene unas cámaras, la verdad es que hay algunas que, que fallan bastante. me que parece que estés viendo árboles todo el rato. No sé si, si es lo que te sucede a ti, pero a mí me ha pasado ya varias veces. Pues que nada más veo árboles. vamos sí. Ahora, bueno, a ver, la vista aérea, bueno, la vista aérea es normal ver árboles, pero es que la otra vista... Sí, sí, no, pasa, pasa, ¿eh? Pasa, porque eh... están están mal puestas las cámaras, me parece a mí. Pues es fatal, ¿eh? Fatal, fatal. Nos vamos a quedar con la, la cámara fija. ¿Qué pasa, tío? Es que no sé qué coño le pasa a esto. Hoy creo que está dando problemitas, el room o el, el, el overlay o lo que coño será. No, es, es, tema, es tema de las cámaras que están mal colocadas. Ya me pasó a mí. Pero bueno, si lo dejas con el directo automático vas cambiando de coches y tal, me parece que, que luego ya no pasa tanto. Bueno, ahora parece que medio se ve, no sé por lo menos este, en esta parte estoy sí. viendo que bueno va bien los caballos por segundo 7.7300 fotogramas perdidos 0% vale es que la retransmisión del viernes tuvimos que grabar la carrera porque no no había manera de, de lanzar la retransmisión la, no. La, la, la, la, la, no, la, no sé vaya, si era mi conexión era problema de, de Room o problema de de youtube, yo creo que era de youtube servidores de youtube no sé es que es muy complicado son, son muchos factores que pueden afectar si sí, ahora pone conexión excelente vamos a tener aquí un primer paso la primera vuelta yo creo que Héctor García viene marcará esa primera referencia de uh -huh. He oh, hecho, hay algún no, coche por delante. Sí, Simón O'Mill está por ahí delante. Eh, no, yo, marca? Marca. yo creo que estos pilotos ya han pasado, ¿no? O han, han tenido, ¿no? No le ha contado la. Esta es la segunda vuelta. Ah, oh, coño, vale, vale. La otra era la vuelta de Boss. <risa> Madre mía. <risa> <Y> fatal. <risa> bueno, pues ahí, bueno, ahí tenemos bueno. a Simón el piloto de Churry Sports. Seguramente marcará un tiempo de referencia. Entre Simón Mil, Héctor García, en Luis, eh, especialista también en vueltas rápidas. A una vuelta, sí. Y... Bueno, ojo, Enón o, o, no, Luis, que nos dio la sorpresa la, la última carrera de la semana pasada. Bueno, tenemos a Janko Klavak, también que lo hemos visto en alguna carrera ir bastante potente. Uh -huh. Y. Chef Durán siempre estará por ahí en posiciones bastante adelantadas. Yo creo que Tony Santa Clara también, Luis Pichotto, son pilotos que nos tienen acostumbrado a rodar bastante rápido. Gueto de Getronas, espero que también esté por ahí nuestro compañero de organización. Eh, bueno, lo que estoy viendo es 16 pilotos en el server. La verdad es que hoy precisamente teníamos eh, muchísimas bajas en este campeonato han notificado la ausencia un mogollón de pilotos y, y bueno pues ahí tenemos un poco mermada la parrilla de todas formas creo que no ha habido ninguna ronda de esta Fanny que, que se haya se haya llegado a, a completar la parrilla así que es verdad que hemos tenido muy buena participación 25 uh -huh. 28 pilotos pero pero bueno quizás esta sea la ronda más flojita no, de todas maneras ya son 17 pilotos que tenemos aquí en el servidor, que tampoco es eh, mal dato. Cuando ya tenemos a Héctor García marcándose 239-6. Así es, es una pole position de momento. Espectacular tiempo, hasta tan solo 82 milésimas y móvil. Eh, recordar que un circuito de más de 2 minutos y medio, las diferencias son máximas y... Han, han clavado el tiempo vamos 239 6 para ambos ambos pilotos bueno 239 7 verdad para Simón sí. en luis ahí está tan solo un segundo un segundo en este circuito equivale a décimas en circuitos mucho más cortos ahí tenemos a Simón Mil que viene mejorando ese primer sector intentando mejorar ese tiempo de vuelta que tiene para superar a Héctor García, a su rival en pista. Que yo creo que van, van a tener una bonita batalla eh, a lo largo de los de los 20 minutos de la primera manga. Recordar que son dos mangas, dos carreras, la primera de 20 minutos y la segunda de 30. Eh, el gasto de gaste de gomas está al por dos, el cual la segunda manga se notará. Yo creo que en este circuito tampoco habrá excesivo problema con, con enfriar la goma debido a, a las dos rectas larguísimas que tiene. Bueno, vamos a subirnos al coche de Janko Glavak a bordo de ese Porsche, el cual se está encontrando con bastante tráfico. Tiene ahí a. A dos pilotos del cacahuete, Tingoreca, eh, ya los vamos reconociendo por la skin. Mm. Yo creo que aborta, mis, eh, aborta la vuelta eh, por delante. Yo creo que se está encontrando ahora también a Gueto, Getronas o a Roberto Gil. Bueno, ojito, Simón, que viene enchufado, viene mejorando dos décimas de, de tiempo en ese segundo sector ya entrando en esa parada del autobús la chican eh, ha sido modificada varias veces es última la última vez que se modificó fue por eh, ya 2009 y ahí está cruzando por línea de meta bueno no me veas qué tiempazo pues no me sale aquí todavía reflejado en los resultados tío. No sé qué está pasando sí, no, no sé por qué tampoco me sale a mí 239-7 me sigue marcando, no sé si la, sí, sí. la última vuelta invalidada. Sí, que raro, un, es muy raro. Puede ser perfectamente un bug de... de sí, el simulador sí. o, o bueno, que realmente... Es, sí, bueno, no, es que se ha visto la vuelta, ¿no? Se ha visto... Se ha visto el, la vuelta, o sea, se ha visto que marcaba en, en morado. De He hecho, estaba... A, Siete décimas de vuelta al final de Tendrá que hacer otro. otro vueltón para superar a actor García si quiere esa. esa pole position. Esperemos que no. Esperemos que no le haya maltratado ese. qué que, que. raro, eh, de verdad. Es, es extrañísimo. Sí, sí, sí, sí. Porque estaba viendo en pantalla que, que iba mejorando el tiempo realmente es extraño que, que pasen estas cosas a ver nos comenta bueno un saludo para Kevin Fernández que nos saluda por el chat de Twitch estamos retransmitiendo tanto en Twitch digo por el chat de YouTube estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube y Fernández nos comenta bueno tengo un G27 sin darle uso ya que jugaba Gran Turismo 5 y 6 en carrera online necesito comprar un PC de mucha calidad para jugar medianamente bien este simulador eh, pues que te conteste a mi compañero en cabina que es más de informática y de de PCs bueno le he puesto un chat por ahí <ríe> le he dicho que bueno tampoco es necesario mucho equipo pero sí que es verdad que hay que tener un poco en cuenta el, el, sobre todo la tarjeta gráfica un poco de procesador y un poco de RAM. ¿no? 8 GB de RAM, por ejemplo, están bien. Sí, 8 GB de hay que mirarse RAM también. Va muy bien eh, que tenga algo. Hay claro. que mirarse también eso, la, la gráfica que, que por lo menos que te, que te dé un poco de rendimiento. Sí, un PC normalito tampoco hace falta irse a la gama media, pero un PC normalito que, que esté bien equilibrado y funcione bien dentro del simulador ya sabéis que tenéis las opciones gráficas en las cuales podéis configurar el nivel de calidad gráfica de sombreado texturas resolución y todo entonces se puede ajustar muchísimo muchísimo en ordenadores de gama baja yo conozco a de hecho Roberto Gil juega con él corre con un portátil y y no es gran, gran PC que tiene. Vamos, juega, ve una captura de pantalla de, de lo que ve Roberto Gil y parece otro simulador. O sea, parece otro simulador. ¿Y de procesador nos pregunta? Pues bueno, no sé. ¿qué pues ¿Es un procesador? Pues un procesador. Los de gama actual, yo creo que todos funcionarán bien. Excepto algunos pocos de estos de, de baja gama, pero si empiezas por un i3 que te funcione, yo qué sé. Que no sé a cuántos gigas están los del mercado ahora mismo. Yo tengo yo tengo la suerte de tener un buen ordenador, ¿sabes? Y, y poderlo tirar todo perfectamente. Pero a ver, yo, yo mira, yo antes de este ordenador tenía uh -huh. un i7 de primera generación. Vale, era un uh -huh. 900, no sé qué. No sí. Sé, de primera generación, o sea, era un bicharraco de procesado pero muy antiguo. Claro. Y, y tenía una 900, una Nvidia 960, 960, 920. No, una 760, 760, 760, una y podía correr con eso incluso el portátil que yo tenía antes, yo creo que era pero procesador un i5, un i5, un i5 mm. con 4 gigas de RAM, en la tarjeta gráfica o 2 y lo jugaba al mínimo, pero corría, o sea que la tarjeta gráfica creo que tenía dos de pero claro, también qué pasa porque los simuladores se van optimizando, se van, van pidiendo cada vez claro, más, van más, más pidiendo un pelín un sí. pelín más. Pero, pero sin embargo, por ejemplo, de tarjeta gráfica no, no requiere tanto. Realmente de simuladores, Ray Run, quizás sea el que tira un poco de CPU, pero uh -huh. con un portátil normalito puede jugar. Luego, quitándole muchas sombras que se ven, no se sé te va a ver igual que, que ahora mismo en la retransmisión o que a mucha gente. Hay gente que juega en 4K, hay gente que juega en. No sé, yo, por ejemplo, si, si te gusta ponerlo todo al máximo de gráficos, lo que sí que te voy a recomendar es que te compres un ordenador por lo menos de gama medio alta. Que, que por lo menos que, que sea algo potente. Sí, de todas formas, lo que puedes hacer es el ordenador que tengas, eh, instalarte el juego, es gratuito, probar mm. los coches y las pistas que vienen de manera gratuita, eh, pruebas el for feedback y todo, y, y luego ya más adelante pues, vas comprando paquetes o o vas comprando más contenido bueno pues sí. continúa Héctor García con ese 2395 el cual no se sí, ha Parece ha que sí, parece que Simon no le va a arrebatar esa, ese tiempo de vuelta ¿eh? Bueno. eh bueno voy a aprovechar yo para cogerlo aparte del, del cigarrito y ahora vengo Esteban eh, tenemos vale, ya la, vamos a terminar la clasificación saldrán los resultados en breve. Ahora mismo tenemos grito y y nada, y ahora un pequeño warm up. Recordar que vienen dos carreritas de una de 20 y otra de 30 minutos. Muy divertido en este mítico circuito como es Spa. Bueno, pues ahí tenemos la tabla de resultados de clasificación es el orden que salga en la primera carrera recordar que en la segunda carrera hay parrilla invertida de los 10 primeros y 15 pilotos en pista que ha marcado vuelta. ahora, ahora vengo este, ¿no? Te dejo un muy bien pues así es eh, tenemos a un héctor garcía que acabará por salir por esa en esa primera posición por detrás tendrá un Simon mil muy fuerte esperemos a ver qué Salga bien esta carrera. Tenemos eh, esta pequeña sesión de warm-up de tres minutos para que los coches, uh, los pilotos, ultimen detalles, eh, que se tomen un pequeño descanso, que toquen algo de setup, que hagan sus cosillas. Y bueno, poco más. Eh, bueno, recordaros. Eh, para aquellos que están preguntando por eh, a ver. por dónde apuntarse al campeonato, eh, que nos eh, sigan sí. por eh. bueno eh, tenéis varias maneras no de tenéis eh, a vuestra disposición la web de puntocom vale eh, tenéis también ahí toda la información ya de redes sociales y de el Discord es el, el foro oficial el chat que usamos para los jugadores y, y podéis preguntar lo que sea. El disco normalmente es lo que usa más la gente como chat. Así que es verdad que tenemos Telegram, tenemos redes sociales y tal, pero yo creo que a través del disco podéis preguntar cualquier duda. Así es. Madre mía, qué hincha de, de árboles nos vamos a tragar. Se ve que es un bugueo, <ríe> pero se ve que es cuando salen de boxes. Luego ya, en la sí, zona. sí, yo creo que... No. Sí, yo creo que sí, que es un problema, un bug de cámaras que tiene ahí en en la vuelta de salida y, y hasta luego en carrera no no te los tracas. Bueno, eh, Tenemos eh, nos tienen mal acostumbrados estos pilotos también a, a salir muy bien, salir muy limpios y no tener accidentes, pero Realmente yo creo que la primera curva de este circuito va a, estar, va a estar difícil, ¿no? Pues sí, a ver si hubiera algo de incidente. <risa> nah, normalmente está bueno. viendo ronda muy buena, eh, carrera espectacularmente limpia y, y nada es de agradecer por parte de la de toda la participación de todos los pilotos que hay en parrilla, que al final es mérito suyo nosotros podemos poner las condiciones, pero es mérito suyo el que haya carreras limpias y yo creo que por el bien del espectáculo, por su bien y a todos nos favorece. Sí que es verdad que la primera curva va a ser muy conflictiva. Yo no me sorprendería ver, perdón, no me sorprendería ver a algún piloto por fuera de la pista o, o alguien que se pase de frenada porque tiene mucha, sí, mucha dificultad. Y bueno, ¿eh? hay, hay varios puntos muy críticos, sí. Sí, bastante cerrada, al ser tan ancha te confías, pues te crees que pueden mm. entrar varios coches de, de golpe y, y a ver la salida con estos coches. También son juguetones de atrás. Y puntos críticos en este circuito, pues eh, esta primera frenada de la SURS, luego la, el SCOMS, que es la la curva, las curvas, las tres curvas que hay de, después de esta recta tan larga de Kemmel incluso también es un punto conflictivo eh, O Rush porque es un, un sitio donde hay gente que acostumbra a hacer paralelos y, y no se puede hacer paralelos ahí bueno chicos pues te empiezo un la... saludo para Freddy creo que es Freddy Ignacio que nos saluda por no sé qué coño de icono es ese el que <escapuerto. risa> Nos saluda por el chat de YouTube. Eh, y bueno, veo que alguien contesta también con las especificaciones de un PC por el chat de Twitch. Eh. Bueno, ahí está el, el semáforo en rojo. Vamos a ver la salida. Tenemos ahí a Héctor García saliendo de apol Se apagan los semáforos. Bueno, y si Simón no mira ha muy bien, ¿eh? Sí, sí, Simón sí, sí, Mil que recupera esa primera plaza. Cuidado con el Luis que se coloca en segunda posición. héctor García intercambio de posición entre los dos pilotos. y Me voy a quedar con esta, con este plan fijo que me encanta siempre. La primera, la primera vuelta. Pedazo Malas. de salida que no ha habido ni un incidente, ¿eh? ni un incidente. Rus que es muy peligrosa con estos coches y además con neumáticos fríos. Ya la la recta esta esta recta que también es larguísima. ¿Cuál es la recta ahí principal? Esta está la recta principal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la recta de atrás, sí, es que la, la, la, la recta Kemel. Y estos son donde están entrando ahora son las coms oh, Precioso, ¿eh? Precioso. Esta frenada. No fijo cómo van pasando por ahí. Todos los pilotos por la misma curva. Y de momento, pues intercambio de posiciones a la primera posición. Simón Ovil. lleva a la delantera. Eh, Héctor García el segundo. Enor Luis tercero. Janko Glavac ahí está el cuarto. Tony Santa Clara quinto. Muy reñidas esas primeras plazas. Así es, parece que Simón mil y Héctor García ya se han separado un poquito por detrás eh, intentando recuperar algo de terreno no Luis y bueno ojito porque es que hay mucho coche aquí va, va a haber batalla va a haber batalla aquí Buah, eh, je, la parrilla veo mucho muchas skin del cacahuete mm. oreca y esa skin verde y blanca tenemos a tori santa clara a todo luis a antonio merino está plagado de, de cacahuetes así es esa skin verde característica del equipo cacahuete nos han ofrecido buenas carreras este este equipo incluso batallas por posición entre sus integrantes la verdad es que bueno, cuidado con me sobran hace Lava, para el cual está pegadísimo a Enol Luis. De momento se mantiene a muy poca distancia. Por detrás está aprovechándose de esa situación Tony Santa Clara, un que le muestra ese Porsche rojo a, a Enol, al piloto español, el cual no se deja influenciar y intimidar, mejor dicho mantiene esa tercera posición bueno, esperemos que no luis en esta carrera puede hacer un buen papel eh, ojito con héctor garcía que está cogiendo el rebufo en la recta sí, que me está, ¿eh? está, está si Mil pegándose al lado derecho el cual está haciendo maniobras defensivas para coger ese interior cuidado con Yanco que le mete el coche de nol le coge el interior, los dos coches paralelos, se tiene que respetar la trazada. De momento y... tiene interior en all en esta última curva. No, no, no perdona. Espectacular. Me estaba equivocando, Skin. Espectacular paralelo durante tres curvas. Aquí va a tener cierta ventaja, diría yo, Yanko. Pero en la siguiente en o sea que no, aquí le ganó ya la posición, sí. Bueno, pues. Bueno, bueno, bueno madre mía. Menor que se ha defendido bastante bien, al final ha sido superado por Janko Glava que se lleva la tercera.. esa tercera posición. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido una bonita batalla en esas curvas. Un paralelo que ha aguantado en bastante bien hasta que ya no ha podido más. Pero felicitar también este manejo del coche que, que está. Consolidando ¿no? en OL, que, que está haciendo un gran trabajo por, por mejorar su conducción cada día. Bueno, continúa Héctor García pegadísimo a Simón Mil. Es raro que no se haya acercado. Eh. Sí, ah, no, no, tenemos es. un accidente, Roberto Gil. En esta chica, esta es la. Ahí estamos. Esta la chica que viene después de Pujón. Sí, el cual está saliendo de. Está quitándose toda la el que traerán los, los neumáticos. Esperemos que no tenga ninguna rotura de nada. Cuando nos vamos a ir con Héctor García, el cual está pegadísimo. A Simo 1000, pero no ha conseguido suficiente rebufo en esa recta de atrás. En esa semi-recta, porque sí que es verdad que tiene una curva y igual tienen que levantar un poco. Bueno, aquí, aquí viene la clave, se tendrá que colocar bien, trazar bien esta curva, sí, es salir, traccionando sí, bien, sí, salir traccionando muy y, bien. salir traccionando muy bien. Y se tendrá que pegar mucho, mucho hasta, hasta llegar ahí a Orrush y al salir de Rush intentar el ataque. Ahí están, pasan ahora por Orrush y Ravillon, ahora bien esta recta Kemel y no parece estar tan pegado como como querríamos no para que le mostrase el morro Simón que está fuertísimo no va a ceder no va a dar uh, su brazo a torcer en este en esta carrera Fran. Sí, sí. Es que estaba ahí leyendo. Vale, vale. Bueno, pues entonces se mantiene la lucha aquí con estos Simón mil. Cuando nos vamos a ir con Chefo Durán, el cual está viendo a Tony Santa Clara llevar cruzado el coche en esa parabólica a izquierda. Madre mía, iba ahí medio doblado Tony Santa Clara. Ya el, el, el líder y, y mito en Race <risa> Room, el líder del de cacahuete Tigureca. Si sí, es bueno, esa eh, curva de de radio que es Pujón, es una curva, como comentábamos, muy difícil. Hay que saberla frenar muy bien y salir de ella rápido porque enseguida te quedas muerto ahí. Y, eh, continúa chefodura ahí detrás de Tony Santa Clara, el cual se está defendiendo bastante bien. Tenemos por aquí a Sebastián Fabregat, muy, muy pegado también a Alejandro Tomeno. En esta, en esta recta de atrás, por decirlo de alguna manera. Bueno. Y la sección rápida final. Bueno, bueno, cuidado con Héctor García. Recta de meta, primera curva. Le mostraba un poco el morro ahí en el sí, interior sí, de la sí, curva, pero no se ha arriesgado vez, demasiado. Cada vez está más cerca, ¿eh? Sí, parecía que se le alejaba alejado un pelín en ese segundo y tercer sector. Eh, sin embargo, lo ha conseguido volver a alcanzar eh, a finales de ese tercer sector. Bueno, bueno, bueno. Uy. uy. uy. He, que... he visto algo raro ahí. ¡Oh, vaya caballito! <risa> ¡Tío, yeah, <risas> yeah. <risas> Hostia qué cosa más guapa, tío! Nada, yo creo que le va a echar el, el servidor, ¿no? El servidor. Pues sería una lástima porque está guajando una buena actuación, Héctor. Y, y la verdad es que estas cosas, la verdad es que sientan súper mal. Bueno, nos vamos a ir con gueto Getronas, tronos aunque el espectáculo que está dando Héctor <risa> es normal. La verdad es que no está muy y quizá el piloto lo esté pasando bastante mal con la conexión o algún tipo de problema ajeno. Y bueno, pedimos respeto si siente... Conociendo a Héctor, que ya es prácticamente de la casa de, de los campeonatos de sports eh, nada, yo creo que hay confianza suficiente como para... Para reírnos de los caballitos que ha hecho. <risa> Pocas, veces se un abrazo ve reino, a... Pocas veces se ve en ven hace haces caballitos tan vacilones, en plan rapero, en plan coche. <risa> Tuneado. ¿eh? Eh, me parece a mí que no había visto nunca, pero bueno. <risa> un abrazo a Héctor García, que ha sufrido esos blinqueos y bueno, parece que sigue sufriéndolos un poquito. Y también un abrazo a Carol Campo que nos ha nos saluda por eh, YouTube. Vale, Carol Campo, vale. Eh, sí, porque como KJCR 1985 no lo he reconocido. Sí, se, se ha puesto entre paréntesis Carol Campo para que lo reconozcamos. Sí, un saludo para Carol que debería estar en pista disfrutando de estos espectaculares. Ahí va, ahí va el tío Héctor García. Levantando esa torre ese eje delantero, lleva tan poca aerodinámica que se le levanta el coche de la velocidad que lleva. Y... <risa> y nada, veo bastante activo también el chat de Twitch. Eh, nos comenta Rafalillo Málaga. Eh, tampoco creo que le interesa atacar todavía. Esper eh, yo esperaría detrás. Eh, bueno, quedan todavía nueve minutos, y sí que es verdad que. Tiene buena posición Héctor García, el cual ahora está un segundo casi medio. Y, y si sí, de momento con a es mejor no intentar meter el coche. Simplemente seguirle la estela ya tiene muchísimo mérito y a dos ruedas como lo viene haciendo Héctor García, prácticamente imposible. <risa> Espectacular, ¿eh? Vamos a ir con esto. Parece, ir con parecía que se le había dañado un pelín en el coche en esos uh, blinqueos. O sea, vamos a ir con esto, García, que va a ir a dos ruedas. <ríe> <todo el rato. risa> bueno, ojito con Alejandro Tomero, que parece que va a intentar la maniobra sobre Antonio Medino después de Oruch y Radillón. Eh, ¿Cómo se llama eso en, en Skate? Días eh, y a dos ruedas. <risa> ¿En Skate? Sí. En skate se llamaba manual. Manual, ¿no? <risa> sí. Bueno, pues Alejandro Tomeno ahí con el Porsche blanco, acechando a Antonio Merino. Está ahora mismo en novena posición, defendiéndose muy bien de la atacada de Alejandro Tomeno. Ojito, ojito, que se coloca oh, por el exterior ahí, porque se bastante. Y, y pequeño bueno. toque. Sí, eso no Pero sin consecuencias normalmente recomendamos a los pilotos que reclamen la la injusticia que la injusticia o los incidentes que vean en pista de hecho aquí yo creo que ha sido claro el golpecito y, y bueno igual sí, ha, ha sido claro. algo de netco que ¿eh? no te extrañe o sea sí viéndolo de héctor garcía la verdad es que <risa> es que no, no como mucho igual un lance de carrera o bueno puede ser que haya sido pero vamos que, que me extraña, me extraña. Por lo menos por lo que he visto yo, ¿eh? Sí, puede ser, ¿no? Porque me parecía que no fuera muy fino, muy fino, no, muy fluida mm. muy fluido todo. Bueno, Antonio, lo que es. quiere reponerse y recuperar alguna posición de las que ha perdido el... El piloto del Cacahuete Tin Oreca, el cual estamos intentando fichar en la organización de RRS también. Y, y nada, seguramente lo veréis colaborando por aquí dentro de muy poco. Eh, Gueto, Getronas también una octava posición por detrás de Marcelo Giordano. vamos a la cámara trasera de Marcelo Giordano y tendremos una buena perspectiva del coche de Gueto. Es el gueto que viene persiguiéndolo a medio segundo, está muy cerquita de ese coche. Uh, gueto viene muy fuerte, ahí ha apurado muy bien la frenada sin perder tracción en salida y ya tiene el rebufo de Eso parecía, parecía que hasta traccionaba mejor ahí gueto. tenemos a ver ahora la salida de este complejo de Rush y Revillón. Vamos al coche de gueto, y efectivamente ha salido muy fuerte de Orrus. No tiene mucho, parece que no tiene mucho rebufo. Ha tenido ahí un pequeño toque, creo como ha perdido bastante tiempo. Sí, yo bueno, creo guardo... que ese toque, ese micro toque le ha sentenciado en, sí, en mitad de recta. tendrá que intentar nuevamente en otra en otra recta. Muy difícil adelantar en el, con estos coches, ya lo estáis viendo. Eh, que tienen mucha inercia eh, hay que salir bastante embalado de bastante, bastante lanzado de la, de la curva para tener suficiente velocidad punta y superar al piloto que tiene delante bueno ya quedan a cinco minutos de carrera han pasado volandísimo sí yo creo que es ocasión también para hacer un breve repaso. Simón Mil continúa liderando esta carrera desde que desde la primera vuelta, desde la primera curva se puso, le ganó la posición a esto García, un héctor García que lo viene haciendo impecable también a tan solo dos segundos de Simón Mil. Janko Glavak también muy buena posición cerrando ese, ese podio de momento. Eh, Nor Luis bastante constante. Manteniendo ahí la distancia con Tony Santa Clara, que viene un poco por detrás a casi 5 segundos, el integrante del cacahuete de Tigoreca. Chef Durán, lo tenemos aquí con esa esquí blanca y azul o morada. ¿no? Marcelo Giordano, el piloto de Locos por el Simu Buena posición para Marcelo, va haciendo un P7. Seguido por detrás de Geto Getronas, el cual... Parece que ha perdido un poco de fuelle, está ahora un segundo y poco. Integrante también de el cacahuete Tim Noreca. Eh, Alejandro Tomeno, P9, Antonio Merino, P10, Fernando meneses p 11 buena posición para el piloto de, de Blue Flag. Que.. Creo que es el equipo de. Sí, Blue Flag, efectivamente. Vale, vale, pues no lo sabía. Eh, un Luis Pisioto que se ve que está teniendo bastantes dificultades en esta primera manga de, de la quinta ronda de la Fanny Cup. Luis Vizioto que está en el equipo de Cacahuete Tingoreca también. Sebastián Fabrega de VRG, de Víctor Racing Girona en esa P13. Eh, David Nomo en... Eh, no, integrante también de la organización de, de RRS y, y de SIMPRASIM Motorsports Bullosa, del equipo de Bullosa, el cual hoy no ha podido participar, ha notificado ausencia y no ha podido correr hoy. Ignacio Negro en, en P14 se llevará a unos puntos bastante, bastante importantes de cara al campeonato. Y un Roberto Gil, que lo vemos que ha tenido que abandonar, estará esperando la segunda carrera. Y una pena para nuestro colega Roberto. bueno pues, Al final terminar la carrera incluso sirve para, para puntuar. O sea, aconsejamos a todos los pilotos que intenten terminar la carrera sin cometer muchos estropicios. Sí, la verdad bueno, es que hay carrera, carreras como estas, rondas como esta, que hay poca participación. Es eh, propicio simplemente para terminar la carrera, como bien estaba diciendo Esteban Maurel, que terminando la carrera ya te llevas una buena suma de puntos. Y me parece en este campeonato puntual hasta los 20 primeros. O sea que. Qué buena oportunidad. Bueno, tenemos ahí a un piloto. Tony Santa, eh, Tony Santa Clara. Tony Santa Clara. Tony oh. Santa Clara que eh, se cometía alguna especie de error, algún trompo en esa doble curva de derechas a la entrada de esa recta o sección rápida final, digamos. Una lástima por, son, por Tony, porque estaba haciendo muy buena carrera. bueno Que todo de tronas es que está muy cerquita de, sí. de Marcelo Giordano lo va a intentar en esta última vuelta. Ya eh, va a intentar ese adelantamiento a Marcelo Giordano. Recordar esta, esta batalla por la posición 5. Muy buena, muy buena posición. Eh, la cual le daría lugar a la P5 también en la parrilla invertida de la segunda manga. Ahí vemos también el coche de Tony Santa Clara apareciendo por ahí con ese boss verde por detrás de esta parejita. Y, y bueno, eh, que toque, eh, lo vemos con ligeros daños, cuidado que lo va a volver a intentar. Ojito este porque se ha colado es... muy bien, eh. Se ha colado muy bien, tiene ha mucha un ventaja, muy, eh. Muy lanzado de, de la de la curva de horros ya ha sabido controlar ese coche y tener un poco más de velocidad a punta que que Marcelo Jordan el cual ahora se sitúa en P6 bueno, y atención porque estamos ya en la última vuelta de la carrera bueno pues Luis Pisciotto también que viene haciendo lo propio con Sebastián Fabregat no eh, sí Luis Pichioto que acaba de adelantar no perdón a, a Sebastián Fabregas sí Eso sí sí uh. Lo que no sé es por qué está tan lejos ahora Luis Pisotto de Sebastián. Sebastián Fabrega habrá tenido algún problema. Cuidado con Marcelo Giordano, el cual quiere recuperar esa quinta posición, me quedan poquísimas curvas ya. Cuando... Nos pues vamos a ir. Simón con... no, Mil ya está encarando esa última sí. sección rápida. Efectivamente, Simón Mil. Ya terminando las últimas curvas y nos quedamos con la batalla entre Marcelo Giordano y, y, y Gueto Getronas. Dándose esa P5. También vemos a Luis Pichuto que ha alcanzado ya Antonio y Merino y nos iremos. Bueno, ya está Simón O'Mill en la última curva del circuito. Va a cruzar ahora por línea de meta. Y ahí está victoria para Simón O'Mill en esta carrera bastante. Destacado sobre Jenko Glavak. No sabemos oh, qué le ha pasado. Sí, una pena porque. ¿A Héctor? Héctor García Creo que se ha caído del server o algo. Ha tenido algún problema de conexión. Yo creo. Bueno, es posible, no, es se, posible se mete ahí en tercera posición. Eh... Ojo. He visto hay un coche que se iba a la puzolana. Tony Santa Clara que creo que se ha colado ahí de frenada. Eh, cuidado con Antonio Merino y Así Luis es. Al final, posición para Luis Peixoto es p 9 Antonio Merino saldrá el primero en esa. con esta P10 que ha conseguido en la primera carrera. Saldrá el primero en la carrera 2, en la manga 2. Una lástima por Tony y Santa Clara. Una putada, Han tenido de, una putada lo de Héctor García. Que lo es, de Héctor. Es, que es, a ver si. No, porque no, no. creo que no está ni, ni siquiera en boxe, O sea, se ha caído del. Madre. Del server, tío. Sí, sí, se ha caído, se ha caído del server. Qué putada porque sí. eh, bueno. Venía dando espectáculo con esos caballitos. Bueno, espectacular, Héctor, si estás por ahí viendo la retransmisión, échale un vistazo a los caballitos impresionantes que ha hecho. No sé cómo, no sé cómo podías ver. La, la pista, eh, el circuito, porque en ese, en ese momento seguro que estaría mirando al cielo <risa> y, y no sé, eh, hemos echado aquí una risa, <risa> guapo. Una lástima, la verdad. Pero bueno, bueno pues, Janko se lleva a esa segunda posición de milagro y enol Luis también eh, milagrosamente en el podio de esta primera carrera. Chefo Durán que ha llegado ahí en P4, eh, Gueto Quetranas al final ha conseguido la P5 eh, Marcelo Giordano ha quedado en P6 Tony Santa Clara P7 Alejandro Tomeno P8 Luis Pisiotto ha conseguido arrebatarle esa P9 a Antonio Merino Antonio Merino ha podido meterse entre los 10 primeros y Antonio Merino será el, el poleman de esta el poleman, no sé bueno cómo se dice sí el poleman. sí sí el Poleman me pensaba que le, la definición de Poleman se aplicaba ta, nada, solamente a, al más rápido en clasificación no al que salga primero sino al más rápido en clasificación y como no había clasificación aquí en esta segunda ruta, sí bueno al final eso de pole position es, es como decir primera posición o sea sí la, es como top, top. La, la... La, sí. top la top. Bueno, pues. Estoy viendo bastante activo el chat de YouTube. Y. y nada, chicos, como ¿cómo esperáis? La verdad es que ya se descafina un poco. Bueno, estoy viendo a Héctor García en el server. A quien no veo ahora es a Roberto Gil. Bueno, bueno, no sé. Yo creo que está hoy un poco. No sé si se han dado los overlays o o rey Ruh en general está no sé. igual se ha podido incorporar al servidor o oh, vente a saber eh, eh, puede haber pasado la verdad bueno si al final ha terminado sin clasificar la verdad es que ha sido una lástima porque nos venía dando un buen espectáculo una buena carrera al final, pues eh, se ha ido alejando Simón mono Mil ha tenido esos eh, blinqueos, Héctor, pero bueno ha estado ha estado bonito mientras ha durado. Es curioso que no me salga Roberto Gil ahora en el server y si me salga esto en carrera sí. era revés. <risa> bueno, pues nada, pues ahora dará da, comienzo la segunda ronda, la segunda manga, perdón. Eh, 30 minutos en los cuales vamos a tener y, por lo menos la mitad de batallas que hemos tenido en la, en la primera manga igual de divertidas y bueno ahí tenemos a Jan Glava yo creo que va a probar esa salida con estos coches o esa primera curva no sé a falta de 16 segundos no sé qué hacen los pilotos saliendo de Bose ahora <ríe> en este warm up que básicamente para refrescarse un poco y, y echar la cervecita así es ya termina esta sesión de warm up enseguida tendremos ese minutito de formación de parrilla aquí lo tenemos y bueno pues eh, en este tiempo si todos los pilotos se, se meten a parrilla antes de que acabe pues eh, incluso se acortará más es lo que suele suceder a ver voy a poner el... quizás haya... el plano fijo que tanto me gusta uh -huh. parece espectacular Va. sobre todo la primera Va bien para ver la salida la primera vuelta sí que es verdad que luego a lo largo de la carrera no lo uso tanto porque no eh. no están tan pegados los pilotos pero es la primera vuelta que sí que están pegados los, todos los pilotos eh, va muy bien, de la Bastante sí. bonito, sí, situar la cámara en el vértice de una curva y ir viendo pa pa pasar a todos todo esos ports. Esta super cap del 93. Bueno, pues Antonio Merino saliendo de esa pole Position, se ponen los semáforos en rojo 30 minutos por delante. Se apagan los semáforos, tenemos ya la salida, segunda carrera y vemos un coche ahí por el fondo trompear. Bueno, casi 3 guay en la primera curva, esperemos que se todo eh, con vida, de momento ningún off-track, ni siquiera. Eh, Luis Paiscioto, cambiando posición ahí con Alejandro Tomé. ¿no? No, Alejandro Tomenova primero, sí. Ah, sí. Ojo, ojo a la salida de pista de Luis Peixoto que se va al exterior de esa curva de radillón. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, cuidado con ese y entre... Bueno, es que había tres pilotos. A ver, espérate que... Sí, no. sí, lo estoy viendo ahora mismo, que hay tres pilotos aquí. Hernán Luis, está Tony Santa Clara también por ahí. Bueno, madre mía, aquí. <risa> Hay dominio ahí del cacahuete Tingoreca, el eh, Tony Santa Clara, Antonio Merino que están batallando ahí con el Luis, el Luis que se ha metido en esa P3 y no quiere soltarla. Ojito que esto parece más eh, breakfast que no que no race room. <risa> Uy, oh. vemos ahí en la curva otro coche que trompeaba al coger ese interior demasiado optimista. Al uh, pisar esa hierba por dentro, patinaba ese coche del cacahuete Timoreca. Bueno, y de momento Marcelo Giordano en segunda posición, liderando eso. Y hoy Nacionero que trompe, bueno, hace un semi-trompo ahí en empujón. Por suerte ha habido otro coche para darle un toquecito. Y ponerlo recto. Y ponerlo recto. Menos liderando de momento, eh, Marcelo Giordano también disputándoles a P1 en Luis muy fuerte ahí en tercera posición. Ya la con ese porch rojo. Tony Santa Clara y primera posición de lo, del equipo team. Cacahuete, eh, Timoneca ahí aparece ya también el, co el coche del Porsche de negro de Simón Wow un Tony Santa Clara que trompea y hace un drift dejándose ahí vamos medio neumático ese ya ese neumático ya no vale <ríe> Tony cambia que. Bueno cuidado con, con lava que le acaba de meter el coche a Enos Luis le ha hecho la 13 14 <ríe> y nos vamos Madre a ir ya mía. con las batallas Madre mía, janko que está muy fuerte en esa segunda. En, en, en la primera carrera quedaba en esa segunda posición y en esta segunda ya está en búsqueda de Marcelo Giordano, el piloto de. Bueno, Janco eh, hablaba con Marcelo en paralelo, legal, paralelo ¿eh? en velocidad, iba a entrar primero en Norrus. Ahí es que hay que levantar el pedal del de bueno, gas bueno, bueno, porque es que. En Enol pegadísimo también y el que se va a aprovechar de todo va a ser. Simón. Simón Mil Que va a coger el rebufo de Marcelo, efectivamente. Bueno, pues paralelo para Simón y, y Enol Luis. Paralelo no, al final. Eh, Simón Mil ha ganado esa cuarta posición. Enol Luis pasa de la tercera a la quinta. Con Ignacio Negro también por detrás, que, que lo tenemos muy pegadito a Tony Santa Clara. Ah, no, ahí man, un pequeño. Ya, eh, comentaba, comentaba que no Luis, la verdad es que ha perdido ahí dos posiciones, pero tiene todavía 25 minutos por delante. No hay que, que ponerse nervioso. Está en este grupo de 5, en este grupo de cabeza, liderado por Janko Glavak. Bueno, no, Alejandro Domeno, eh, Marcelo Giordano está haciendo un carrero, un, una salida buenísima. Ya tiene situado por detrás a Simo mil el cual viene como una bala, viene como una flecha y le va a ganar por el interior esa posición. Marcelo Giordano, cuarto. Y bueno, nos bueno, saluda Gabriel Volteau por el chat de YouTube. Nos cuenta buena, buena transmisión y saludos de Locos por el Simo saludo Gabriel. Buena gente, era eh... la, la gente de Locos por el Simul, la verdad es que eh, tiene un puesto de piloto muy rápido, muy competitivo y, y siempre nos gusta ver en pistas en los campeonatos de, de RRS, de Ringroom Spain. Eh, ah, en sí, Luis, bueno. eh, intentándole meterle el coche a ver Enol que estaba... Sí, sí, wow, acaba de adelantar en esa... De la primera posición, Janko Glava de meterle el coche a Alejandro Tomeno. Por detrás está eh, Marcelo Giordano, que acaba de perder posición con Elon Luis. Muchísimo intercambio de posición. Fijaros lo que es la parrilla invertida. Y, y un Tony Santa Clara, que estoy viendo que está remontando bastantes posiciones después de, del derrape que tuvo y el consiguiente trompo. No, lo que tiene que hacer es intentar buscar la rueda de Simón mil para ir a, eh, consolidando adelantamientos, a ver si no es capaz de subir a alguna posición más. Y por su parte, Simón mil yo creo que va a tener bastante asequible esa primera posición. Bueno, espectacular comienzo de de la segunda manga de esta cuarta ronda de la Funny Cup. Espectacular Sports Super Cup del 93 y espectacular parrilla la que estamos teniendo hoy que aunque no sea muy. muy voluminosa eh, sí que es verdad que hay calidad en vista. Bueno bueno ya son unos cuantos coches y que es verdad es un.. una parrilla de. 14 coches ahora mismo, el decimoquinto está retirado de carrera, pero bueno, yo, yo para mí 14 coches ya son bastantes, ¿eh? ya pueden dar bastante pelea en pista. Y lo bueno que estamos viendo, que no se están despegando, no están teniendo muchísimas distancias, está un Simo Mirto eh, ya en tercera posición, remontando posiciones para alcanzar a un Janko Blavas que está ahora mismo en primera posición y bueno tiene a Nor Luis también muy pegadito intentando a ver si consigue adelantar también a Alejandro quien se ve adelantado ya por uh, Simón y Simón ya va por esa primera posición uh, que actualmente ocupa Jan Koglavac bueno aquí vamos el a ver, serbio de aquí vamos a ver una, una bonita batalla entre el piloto Jan Koglavac y Simón o Mil, eh? yo creo que el piloto Serbio, no es serbio. es lobeno Yo creo que lleva bastante ritmo. La mejor vuelta que ha hecho es un 251. E simón Mil ha marcado 252. Y que verdad que Simón ha tenido, bastante sí, sí, efectivamente ese es esloveno. Y en Luis disputándole ahí la posición Alejandro Tomeno. Ahí le gana esa tercera posición, Alejandro Tomeno pasa a cuarto y bueno, el que veo que se está descolgando un poco es Marcelo jordano ahí en esa P5 manteniendo el tipo, también recordar que los pilotos tienen que conservar bastante neumático, bueno, un piloto del cacahuete Tingoreca ahí en mitad de... Él. no sé si era Luis Pisioto el, el que estaba ahí en mitad de la trazada no veas con el Luis que está cuajando una segunda carrera también maravillosa. La verdad es que se nota que ha trabajado en el coche, que, que ha entrenado mucho. La constancia es bastante, bastante buena últimamente. Y tenemos a Fernando Meneses eh, por detrás de Gueto Gretronas en esa o rush por detrás también viene Sebastián Fabregat, que le puede ofrecer pelea, y Luis Peixoto también Luis Peixoto con no la aerodinámica se, se, tocada. en la parte delantera frontal, totalmente sin, sin carcasa, y no sé yo hasta qué punto eso le puede llegar a dar más velocidad punta. <risa> bueno, yo creo que eso pues acaba impactando de peor forma en el en el viento eh, y eso pues algo le puede le puede estar haciendo perder alguna décima sí, que otra puede eh. sin embargo bueno si se va colocando por ahí sí. así es así es eh, salía ligeramente por el interior de esa curva esa horquilla que tiene esa frenada en, en bajada. Bueno, Luis Vicioto que le da por detrás ¡Ojo! a Sebastián Fabregat se va al chinorro pero consigue volver y recuperar ese Porsche. Madre mía, parecía que tenía el coche en, uh, en las últimas de, de poderlo controlar. Sin embargo, ha podido, ha podido salir sin muchos problemas de ahí. Y se ve que ha frenado un poquito más tarde y, y se lo ha comido literalmente. Y yo sí, por lo que por lo siempre... que he visto repetido, lo he visto repetido, he visto que eh, ha frenado quizás en mientras giraba, no ha empezado a, geren, a frenar en, en recto y entonces ha perdido la estabilidad del coche. Sí, yo siempre recomiendo a los pilotos que si van tan pegados a otro al piloto de delante que que frene en otra en otra trazada, en otra línea, que use en otra línea, por si siempre en curva te solapa sobre el coche de delante y lo que no queremos es tener incidentes ni el de adelante ni el de atrás y lo mejor yo creo que coger otra trazada y bueno no para mostrarle el coche que también sirve para intimidar un poco pero por si te cuela y te pasas de frenada o bloqueas y aumentas esa distancia de frenado que no te lo lleves puesto bueno un saludo para bueno. Alex Fernández que se apunta la, al chat de YouTube Objeto Tony Santa Clara que está en el interior de la SURS, en esa horquilla. Bueno, madre mía, el adelantamiento que le acaba de hacer a Fernando Meneses. La verdad es que ha sido impecable la maniobra, la acabo de ver ahí en un... en, en una en un momento. Sí, sí, ha sido tremendo la pura de frenar que que hacía Tony Santa Clara, se colocaba en ese interior y le adelantaba de una forma espléndida, eh, sacando incluso ventaja en la tracción para despegarse del rebufo de, de Fernando Meneses. La verdad, impecable, impecable la maniobra. Este piloto del cacahuete Timoreca. Simón Mil que ya se sitúa líder de la carrera en cabeza y... Ahora que está en de... Eh, y Luis, ojo, eh, Luis, ojo Yanco, eh, que ha tenido una especie de problema, ha perdido tres posiciones. Ha perdido muchísimas posiciones. El beneficiado ha sido Enor Luis que se sitúa a 4 segundos de Simón en P2. Alejandro Domeno recupera esa P3. Marcelo Jordano también avanza ahí esa P4 que ahora mismo está atacando a Alejandro Domeno. Paralelo de, bueno, estos Marcelo... de, de atrás. Yo creo que Marcelo lleva un poco de ventaja porque sí, ahí el interno. Sí, ya, lo, ya tiene la posición consolidada, parece ser. Veremos ahí. Eh, efectivamente. Y bueno, ahora la frenada de la para el autobús. Que. Teoría ya no tendría que tener problemas para aguantar esa posición. Buena, buena, buena maniobra la de piloto de locos por el Simu, el cual se pone en paralelo otra vez. Alejandro tomeno ha reaccionado espléndidamente de esa última curva y por detrás ha llegado que traen a colaba con ganas de recuperar posiciones. Así es, esa parada del autobús tiene eh, bueno, suelen hacerla de dos maneras distintas. Eh, la trazada que va mejor para trazarla es eh, sacrificar esa primera curva para salir traccionando mejor de la segunda. Te colocas a ese interior de la primera y aprovechas todo el, todo el ancho de, de la pista en la segunda curva para salir bastante más eh, rápido esa, en esa pequeña recta y colocarte en paralelo perfectamente. Bueno, paralelo ahora también de, de, de, de Marcelo Giordano y Janko el cual parecía que traía más velocidad, pero al final ha cogido el interior. Marcelo ha defendido bastante bien. Nos vamos a quedar con esa batalla porque me estaba gustando bastante oh. de Marcelo y Jean. Madre mía, Danco, cómo está trazando esa curva. Wow, es exterior. muy difícil aguantar ahí. Madre mía, eh, incluso le ha adelantado, o sea. Menudo exterior parece... por esa curva que es... La verdad es que el exterior <risas> en ese tipo de curva sí que es verdad que traccionas mejor el salido. Y incluso yo, yo es, creo que no es, es muy bien. complicada esa curva, ¿eh? la o la sea, que mal, atrapa, hasta bien. que no la frenada la hasta que no acabas la curva no puedes traccionar bien. <risas> Es una curva que, que tienes mucho que perder en la, en la trazada exterior. Una curva lenta a, a derecha, en bajada, y una curva lenta que se te hace un poco infinita porque no sabes el momento de dar sí. gas, tienes que mantener velocidad, sí. tampoco puedes frenar muchísimo, si no pierdes mucho tiempo. Efectivamente, es un, una sección del circuito donde tienes que ir con un especial cuidado con la aceleración del coche. Eh, también la frenada es, eh, es muy delicada porque el coche tiende a salirse hacia afuera de la curva es una curva contraperaltada la verdad es una de las curvas más, de, más difíciles de este trazado de spa bueno, Tenemos bastante batalla con lo que estoy viendo aquí en, en esta P4, P5 están luchando Alejandro Tomeno y, Mar y Marcelo Giordano. Eh, nuevo paralelo para estos dos pilotos. Eh, Marcelo parece que tiene ahí la posición, no, no está todo dicho. Eh, Alejandro Tomeno coge el interior de la primera curva, apurando frenado a los dos. Mantiene parece que va a salir por delante. Y... Sale por delante Alejandro Tomeno, veremos bueno, eh, bueno, una... bueno, No, no. Eh, se mantiene paralelo. ¡Ojo! Espectacular pues aquí que que tiene que levantar, ¿eh? en Orrus en paralelo, no me lo puedo creer. No levanta Alejandro un poco y se sitúa por detrás para tener beneficio de, del rebufo. Marcelo se va muy por fuera. Bueno, bueno, eh, parecía pisar a la astroturf ahí en esa salida de Orrad y al límite la... de, de, de su conducción y del coche sí es un ya o sea, de defender como sea no la posición es un poco difícil aguantar ahí con bajo esa presión ese rebufo y bueno nos vamos a ir también a la parte un poco más trasera eh, eh, Fernando Meneses ah vale eh, me marcaba ojo que me marcaba que David no mola de pelea no está Fernando Meneses pero me parece que Fernando Meneses se ha ido a, a voces me parece ser que sí continúa Alejandro Tomeno ahí en captura de Marcelo Giordano para recuperar esa cuarta posición que ha perdido ahora mismo está a poco menos de un segundo tenemos también a Luis Peixoto por detrás de Sebastián Fabregat quien está alcanzando poco a poco con esa aerodinámica tocada de momento la décima posición para Luis Peixoto y no Sebastián Fabregat. Totalmente si sí. aerodinámica de ese Porsche. Y, y bueno, yo creo que es bastante complicado de trazar la curva en esas condiciones. Uh -huh. De hecho, me marca aquí 100% de la parte frontal, daño, daño la parte aerodinámica. Aero, sí, el paracho sí. que es delantero. Sí, eso. <risa> Ahí Luis Peixoto sin parachoques delantero intentando luchar por esa novena posición. el momento se calma un poco la cosa en pista. Vemos que las distancias se van incrementando un poquito. Tenemos a ese Simón 1000 liderando la prueba a más de 8 segundos prácticamente de no Luis. Y Nor Luis que está cuajando una carrera, bueno, unas dos carreras. Este de este miércoles de Fanny Cup, la verdad es que está cojando unas buenas actuaciones. Bueno, nos vamos a ir a hacer un repaso eh, liderando esta segunda manga de de la cuarta ronda de la Fanny Cup. Eh, tenemos ahí a un Simo mil que ha marcado un 2.39.6, el único piloto que ha bajado de. Bueno, el 240. No, del 240 también ha bajado Janko Klavak, eh, 239-8. Eh, bueno, lo dicho, eh, un Simón O'Meill que ya está a 8 segundos de Enor Luis. Enor Luis, la verdad es que está siendo muy constante, pero cuando Simo Mil quiere y muchas veces quiere, no hay manera de, de arrebatarle esa primera posición. Eh, Janko Glavak. Eh, lo que decíamos un 239-8 un tiempazo para el piloto esloveno Marcelo Giordano el piloto uruguayo en cuarta posición eh, tenemos aquí a Alejandro Tomeno en quinta posición andan solo dos segundos de Marcelo Giordano están bastante próximos estos dos pilotos eh, Antonio Merino bueno se me acaba de colar Sí, Antonio Merino en PS, P6. Ahora mismo están los tres pilotos del cacahuete Tincoreca, Antonio Merino, Tony Santa Clara Bien. y Geto Getronas, bastante distantes. Bueno, eh, Geto Getronas trae por detrás, llevámonos a la parte trasera de Geto, que trae por detrás ahí a un Sebastián Fabregat de, del equipo Virtual Girona en P9 y por detrás trae Sebastián fábregat a de todo del cacahuete en P10. Muy interesante aquí la batallita que están teniendo estos tres pilotos. Eh, Ignacio Negro P9 P11 perdón. Ahí está el artificio de este equipo Blue Flag. ¿Se <risa> habrán inspirado en Sebastián Vettel? Bueno cuidado con Luis Pisioto Está muy próximo ya a, a Sebastián Fabregat, yo creo que va a intentar esa maniobra de adelantamiento en, este, en esta recta de atrás donde estamos. Sí, próximos a esa parada del autobús, quizás ahí es donde intente la maniobra o quizás en la salida de la parada del autobús, que también puede ser un buen punto donde, wow, se donde intentar la maniobra. ¡Ojo! ¡Oh, oh! El trompo de Sebastián Fabregat. Bueno, pues... Luis recupera posición. Eh, vamos a enfocar también a David Nomo en p 12 Tenemos a David Nomo con ese Porsche blanco y ligero daño en la parte frontal también. Bastante abollado el, el capó. David Nomo que está rodando bastante regular y se sitúa ahí en P12 y en P13 tenemos a Francis eh, eh, a Fernando Beneses, perdón, Fernando Beneses. Eh, del equipo <risas> Blue Flag también y el cual ha tenido que pasar por. por boxes para cambiar a esos neumáticos, esas comas que no, no todos los pilotos son capaces de llegar con el mismo compuesto de neumáticos y, y este piloto eh, Fernando Beneses ha tenido que pasar por, por línea de boxes. Sí, parece ser que esas gomas no eh, son capaces de aguantar hasta final de carrera es un, es delicado con el desgaste que llevan delicado aguantar eh, las gomas hasta el final y hay que circular muy fino con. bueno hay que hilar muy fino con el desgaste a final de carrera. Bueno, tenemos a Simono Mil que ya está más de 10 segundos de don luis La ventaja es eh, rotunda. Cuando quedan 6 minutos de carrera. Y tenemos a Tony Santa Clara persiguiendo a Geto Quetronas. Sí, yo estoy aquí con ellos. Y llevan así un tiempo, un bastante rato. Eh, se ve que han entrenado juntos, están teniendo lleva prácticamente el mismo ritmo uh -huh. y Tony Santa Clara que lo estamos viendo ahí, que con problemas de tracción, yo creo que ya las gomas están dando llegando a su fin. Y bueno, Tony Santa Clara que nos comentaba que lleva el cambio en H, eh, uh -huh. no, no ha comentado que no hacen el punto atacado ni nada de eso, pero que, que sí que es verdad que el cambio en H, yo creo que tiene 100. Ligera ventaja en velocidad punta, en, en grana mejor parece la, la marcha, ¿no? y bueno, ya lo ha demostrado muchas veces con los NSU que con el H es una ligera ventaja ¿no? esa velocidad punta, luego también hay que saber usar, esa es como todo, ¿no? es como el control de tracción, yo siempre digo que con menos control de tracción se puede ser más rápido. Pero a ver quién es el guapo que le baja el de tracción. Entonces, ahí, está, ahí está la gracia. Claro. Puede ser más rápido, pero es más difícil. Entonces, hay un nivel de evolución bastante. Una línea ahí bastante, bastante alta. Efectivamente, si control de tracción hay que dosificar mucho ese pedal de gas. Y eh, es delicada la conducción, sobre todo cuando tienes. Eh, el desgaste de gomas activado y tienes que ir gestionando esas gomas bueno un saludo para diego Silverbass, bass le saluda este nada. Un, es saludo, un saludo un saludo diego que nos me ve retransmitir esas carreras para y racing argentina de vez en cuando o también las corre regularmente y, y bueno mandar un, un saludo y un abrazo a toda la comunidad recordar que Bien. estamos retransmitiendo tanto en youtube como en twitch que últimamente lo hacemos en las plataformas para darle más difusión a la comunidad y nada recordaros también a todos los, los que estáis viendo esto que ya sabéis podéis pasaros por la web de rainroom de rainroom spain perdón de RRS de la de Ray Room spain y donde tenéis toda la información de acerca de reino de Sector 3, eh, Leaderboards, eh, setups, aplicaciones externas, todos los campeonatos de la comunidad asociada de RFS, eh, etcétera. Bueno, un saludo para Cooky y Flor, que torrente, ¿qué tal, Antonio? Y que ayer hizo muy buen arranque el colega que quedó. Dentro del podio hay una tercera posición, una carrera bastante reñida con los GT2 que estuvo muy chula en Suzuka. Y nada, y continuamos aquí con la batalla de Tony Santa Clara y Gueto de Tronas, el cual está defendiéndose muy bien del ataque de los ataques de un Tony que, bueno, son compañeros de equipo, pero lo que siempre decimos, ¿no? Eh, compañeros de equipo, en los últimos cinco minutos de la carrera no hay compañeros de equipo ni hay nada, ni <risa> amigos, <risa> Parecía que traccionaba un pelín no, mala atención. No, ojo, llevaba estaba apurando. No veníamos con problemas de gomas no. a Tony Santa Clara. La gestión de esas gomas ha sido vital para para esta carrera. Bueno, el cual estoy viendo que bueno ha recuperado eh, Luis Pisoto la posición y estoy viendo que Antonio Merino está liderando el al equipo de cacahuete Timoreca me alegro mucho por antonio Merino que está haciendo un carrero es muy regular en toda la carrera ha sabido mantenerse ahí cuando se le ha necesitado al final eh, va, va a conseguir una p6 Madre mía. esperemos que los demás pilotos no tengan más problemas de gomas eh, hemos visto a muchos problemas tener esos eh, eh, Problemas a este final de carrera, incluso a, a, a seis minutos del de término de la prueba. Ahora queda minuto y medio para para que se acabe esta carrera, pero veíamos a muchos muchos pilotos con muchos problemas de de esta gestión de gomas. Sí, bueno, a Tony Santa Clara lo estábamos viendo constantemente que iba derrapando mínimamente, pero iba derrapando de, con ese eje trasero. Y tantos derrapes en tantas curvas al final eh, lo castigan las gomas y se, se sobrecalientan demasiado el exceso. Y tiene eso pues, la, se traduce en pérdida de agarre y, y. al final pues se ha marcado ahí un buen. unos buenos 360, ¿no? Ha hecho dos tres, <risa> 60 y medio, dos mortales piruetas <risa> marcha atrás. <risa> Nada, tenemos aquí en cámara a, a Simón O'Mil, el cual me gustaría terminar ya la carrera con él. Eh, nos vamos a montar a bordo del de ese Porsche de Simón el cual nos va a enseñar cómo conduce. Dominante Simón, que ha ganado esa primera carrera y va camino de ganar de la segunda. Wow, y Casi trompea. Eh. Una salvada de decimos ir que va al límite en la última vuelta a 11 segundos de, de nor luis y esa curva esa primera curva en segunda fíjate en rus que hasta frena o sea no es que levante gas sino es que se ha escuchado el freno ha reducido eh, totalmente diferente la conducción de este porsche de el 93, con respecto a otros a otras categorías, que bueno, yo creo que también ha sido cuestión de, de esas gomas que están ya al límite de, de su vida útil. Fíjate, Simón, mira, el tío colega que, que, que lleva 30 minutos conduciendo. Bueno, antes ha tenido otra carrera de 20 minutos y no. tiene los guantes ni as, mira, ni suda ni nada. O sea, increíble. Los guantes, volutos. Y nada, el tío por lo que veo ni, ni abre la ventanilla con el calor que estará pasando, ni saca el brazo vacilando, ni nada, totalmente correcto, deportivo con respecto a todos sus compañeros en pista y, y nada de vacile. basile ya tiene bastante con los tiempos ¿no? que, que marca el campo. Bueno, cuando ya estamos entrando al último sector del circuito, ya quedan escasas curvas para cruzar ese esa línea de meta. Lo vemos encarar estas dos curvas de de derechas eh, para salir a la sección eh, la última sección rápida del circuito. Gestionando ahí un poco el gas para no patinar. Eh esas gomas que ya están al límite bueno ya cara al trazar las tres últimas curvas del circuito esta es una curva rapidísima en la que se levanta escasamente el acelerador si sí, habría que verlo con, con esta con esta goma ya y casi que frena ¿eh? porque lo que hemos visto vamos la orus frenando sí. y reduciendo wow. Complicada esa última curva. Bueno, cuidado con Simón O'Meill, a ver si es que se está quedando sin combustible no, no. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Eh, nada, tenemos ya la tabla de resultados. Eh, Simón mil que piloto de Churi Sports. Como no, enhorabuena, Simón. Eh, Enor Luis. <ríe> se lleva esa segunda posición. La verdad es que Carrero también para no Luis. Hay que felicitarlo por. Esa regularidad en estos 30 minutos, eh, Janko Glavak eh, que cierra ese podio. Y, y nada, pues esto ha sido todo. ¿Y qué te ha parecido, Esteban? Bueno, pues eh, la verdad es que el dominio absoluto de Simón mil que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de carreras. Bueno, tardó un poco, <risa> tardó un poco. Fue bastante prudente en, en retomar uh -huh. esa esa primera posición el comienzo de la segunda manga la verdad es que ya sabemos que la parrilla invertida de los 10 primeros siempre es bastante divertida de ver por eso mismo no por ver a pilotos tan rápidos como Simón eh, ir superando posiciones hasta llegar a esa primera plaza y no sé cuánto les ha tardado cuatro o cinco vueltas y bueno por su parte no luis eh, sorprendente la actuación del de piloto que ha consolidado ese ritmo de carrera ha podido mantenerse en pista perfectamente las dos carreras la primera terminaba en esa tercera posición y en la segunda que, quedaba en segunda plaza la verdad sorprendente cuanto menos la, la actuación que ya parecía que venía buscándola en eh, ocasiones anteriores y la carrera anterior pues le vimos ya bueno la carrera anterior en un carro ring ya le vimos uh, por lo menos terminar una carrera ahí en ese podio bueno si quieres vamos pasando al discord de rrs eh, canal de live y, y nos traemos a ignacio a Geto y a roberto que estoy viendo que están por aquí nos, ok comenten algo Bueno, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Qué tal, Gueto? ¿Cómo ha ido la carrera? Buenísimo, buenísimo, Dios mío, qué pasada. Muy divertido, muy eh, Roberto, divertido. Yo me lo he por, pasado muy bien. por aquí a, a Roberto. <risa> he, he, he terminado, que era, era el objetivo, terminar, porque esta esta carrera era. este circuito para este coche era difícil, eh. Era muy difícil. Buah, yo fue increíble que diéramos todos tantas vueltas. Yo no esperaba tanta que la gente no Sí, Jodido, desertada. ¿no? El tema de la coma en la segunda manga. Sí, sí, sí. Le dije con ella destrozadas. Yo he llegado bien. Yo he llegado al 35. Ah, no. Yo he tenido <risa> un, problema de, de yo tenía un problema de conexión a internet. Sí, tío. Yo te vi a, a botes, te vi atravesarme. Me llevé un susto que fli. No, no sé ¿En qué en pasó. Salida, ¿Eh? Pero en, en la salida, ¿no? No, no, la no. Porque... Eh, eh, a mitad carrera, mitad carrera. Ah, a mitad de carrera. Hasta la, en la salida, eh, a mí me salía el marcador que estabas eh, detrás de mí, pero no te veía. Digo, tío, yo sé dónde anda. De hecho, eh, la primera carrera ha sido un desastre. Por la configuración, he cambiado el setup y he rodado de súper bien, iba muy cómodo. Y ya te digo la, la pena la, la conexión a internet. Pero mira, ¿qué vamos a hacer? Yo sé lo que tengo que hacer, no toca el coche más. A ver. ¿Cómo venía esta segunda manga, Frank? Dios mío. Me venía comiendo el otro delante, no de sé qué quiero. Merino, creo que... Era. Sí, pues al no final, si lo... Antonio Merino no sé si lo... en la no. segunda manga ha sido el, el líder del cacahuete Tingoreca. Ha hecho muy buena eh, carrera hostia. y ha quedado por delante tanto de tuya, de Luis y de Tony Santa Clara, que no sé cómo ha llegado de goma, que lo hemos visto ahí hace varios 360. Luego, no sé, la primera manga ha habido una cosa muy graciosa en la retransmisión, que se ve a Héctor García haciendo el caballito, pero durante, o sea, rodando con el eje trasero nada más en el suelo. Y durante varias curvas, vamos, que. Guapísimo, Ha sido un. Sí, sí, sí. Bueno, gente, pues nada, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Eh, saludar a todos los que nos hayan visto A todos los que nos vayan a ver en diferido y, y nada Agradecer la participación que estamos teniendo En todos los campeonatos Y nos vemos en la siguiente Un abrazo Gracias, Gracias.